Bienvenidos a Educa en Accesible, plataforma online y a distancia dedicada a la educación, donde aprenderás iPhone, informática a nivel básico, medio y avanzado, Android y más. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Educa en Red Accesible. Soy Ana, os mando como siempre un saludo desde Barcelona, España. Esperando y deseando que todos y todas estemos bien, vamos a empezar el vídeo que toca esta semana. No, sin antes disculparme por no haber podido grabar el lunes debido a las obras que todavía estaban haciendo. Hace ya mucho tiempo habíamos grabado presentando Educante Accesible. Este vídeo se tuvo que eliminar por problemas técnicos. Resulta que habíamos puesto música con copyright, no nos habíamos dado cuenta y en el momento que nos avisaron, evidentemente quitamos el vídeo y ya está. Entonces se grabó una pequeña intro explicando un poquito por encima que es Educante Accesible. Ahora vamos a hablar de Educante Accesible pero con más precisión. Sin más, empezamos. Tal y como dice la intro, Educante Accesible es una plataforma dedicada a la educación online y a distancia, donde se aprende iPhone, Android, informática a nivel básico, medio y avanzado. Aprendemos también ofimática y posteriormente vamos a ir añadiendo servicios como, por ejemplo, creación de páginas web, creación de blogs, creación de portales web, etc. Educante de accesible está dirigido a todo el mundo sin distinción, es decir, si una persona tiene discapacidad física, igualmente se incluye. No hay nadie que por H o por B motivo se vaya a quedar sin educación. Educandeta Accesible está dirigido por personal cualificado. Vamos ahora a hablar de las clases. Las clases de las materias que hemos comentado se van a hacer grupales y personalizadas. ¿Grupales porque porque hay personas que, por ejemplo, necesitan aprender algo específico. En ese caso, pueden haber más de una persona que necesita lo mismo. Es decir, vamos a poner un ejemplo. La persona puede necesitar, en concreto, aprender a crear una alarma, pero puede haber otra persona que también necesita aprender a crear una alarma en iPhone o en Android, entonces a esas dos personas se las pone juntas en el mismo horario. Las clases siempre van a estar haciéndose desde cero, no obstante, hay personas que ya tienen nociones informáticas y nociones de tecnología, personalizadas también porque hay personas a las que les cuesta más trabajar, aprender alguna cosa, por lo cual se le va a dar más tiempo. Se ofrecen a través del programa Skype. Tenemos un grupo que se llama Educante Accesible Igual. Si desean contactar con Educante Accesible, pueden hacerlo mediante llamada telefónica al 660819139. Colocando el código de país más 34 si contactan desde fuera de España. Podéis localizarnos también a través de correo electrónico info.educaenredaccesible.es. Accesible actualmente está en YouTube, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter y en Ango. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana. ¡Hasta luego!